La biodiversidad de, de, de plantas en los últimos años, se ha, bueno, desde que el hombre es hombre y empezó a, cir, a, a, a moverse por la tierra, este, se va llevando consigo, a veces sin querer y a veces queriendo, otras especies de plantas o de animales, ¿no? Hay, hay cosas que son muy llamativas, ¿no? Como el el, el, el famoso dingo que es un, un cánido en Australia que fue con unos animal, con, una, con con una la migración de, de, de los hombres de los primeros que llegaron a Australia y al ingresar ellos con sus eh, cánidos ahí produjeron extinciones en, en el continente porque no había este, ca, carnívoros cazadores y... Así eh, también se llevaban las semillas y eso fue produ produciendo introducciones de especies que en los ambientes nativos no estaban los ambientes preparados para recibirlas y producían cambios muy importantes. Acá pasó, al, al llegar este, el... bueno, la... la el, Después de la época de la colonización, eh, con toda la inmigración de, que hubo desde, desde Europa, eh, sigue ocurriendo, ¿por qué? Porque la gente traía sus viñedos, traía sus pero también traía, con la estaca, traía este, las, las pestes, los hongos y las, las este, cochinillas, y eso se empezaron a distribuir. El, se trajeron plantas que invadieron áreas, áreas de... de nativas y que después se convirtieron se terminan naturalizando es decir, bueno uno ve acá y dentro de este conjunto de, de, de paisaje dice, bueno, está esta planta y esta planta ah, pero resulta que esta no es no es de acá es una planta europea ¿cómo que es europea? si sí, yo siempre la vi y mi abuelo la, la mencionaba sí, no, no es de acá entonces eh, la influencia que tienen esas especies dentro de la del, del conjunto de especies nativas eh, depende de la, de la agresividad que tengan ¿no? vamos a hablar del tema plantas en, en particular hay, hay invasiones actualmente de, de, de algunas especies de árboles como acacia negra que es una especie que está invadiendo la provincia de Entre Ríos en toda la zona de arroyos en las áreas más bajas de cercanas a los arroyos y está desplazando a los bosques nativos el, la, eh, la mora es otra especie que se la trajo como, como alimento para gusanos de seda eh, el que eh, ha, ha logrado prácticamente estar en todos los ambientes de la, de la provincia gracias a que tiene un fruto que es comestible por aves aves frugívoras y fácilmente distribuible lo mismo pasa con el ligustro o siempre verde que le dicen eh, y esas especies están en los montes nativos en estos momentos como esperando, muchas de ellas abajo, dentro del dosel del, del monte nativo, abajo nosotros encontramos especies de, de, de estas invasoras.